No creo que la televisión muera al centro de 10 años. O sea, la televisión también está muerta, o sea, ya hay hija hijas plareas, hijas no sé. ¿Qué televisión? Sí. Nada de la televisión a mí no te gusta. Te nada nada. No, pero ojo, ¿eh? la televisión. No se va a Es como la radio, no se acaba, pero el aparato, el aparato técnico, ese sabe la mierda. Claro, o sea, decir, no. en tu casa en tu casa ahora es bastante probable que no haya un equipo de radio, ni un equipo de música. A lo mejor sí, pero es parte un poquito del pasado, porque perfectamente podría estar sin un equipo de música. Ya, ojo ya, ojo ni con computador eso. computador que YouTube, va a pasar lo mismo con la tele. No la vayan a necesitar. Pero, pero la televisión va a seguir, pero solo que va a cambiar el aparato. Exacto. Lo que pasa es que con estos cambios tecnológicos no significa que el cambio sea mejor. No ese, pero el que va a venir sí. Me explico. Tú tenés totalmente yo no tengo radio. Acá, no tengo teléfono claro. De hecho, yo no tengo teléfono. teléfono. Yo de hecho, por ejemplo, yo saqué el teléfono de trabajo. Así, y la gente antigua como que le cuesta sacar de hecho yo no voy a trabajar ni siquiera con celular o sea solamente whatsapp ¿Sí? entonces acá yo por ejemplo tengo mi hija yo por ejemplo porque todos los casos o sea muchos saben que de repente los carros se entretienen con youtube o con algunas cosas caché le compré un televisor hace tiempo atrás y weón los televisores que no era tan caro caché por lo que costaba un televisor la marca no era de las mejores la más poeta pero mi hijo el vendedor sé que esa es buena bueno, yo la veo loco si vas a descargar y luego es un celular pues. y tiene buen sonido cachai y, y el sonido lo que por ejemplo yo quiero hacer es más adelante ¿cachai, tener un programa de un televisor no más grande del que tengo pero ponerle un sistema de sonido barrio. pero ah, con más no. entonces claro porque por ejemplo yo, yo a mí me gusta escuchar conciertos escucho harta música pero el televisor no es el lugar más para apreciar un concierto Nunca sé eh, Claro, nunca se claro pero, no, pero, sea, si te, pero si tenía un equipo de música O sea, si, teni, si el, el televisor Tiene un mega equipo de sonido A lo mejor sí es un buen Te digo porque antes yo escuchaba radio Y ahora ya escucho YouTube O sea, cambié un gusto por otro Y, y ya como eh, Me adapté a, una, a un nuevo formato De escuchar música ¿no? ¿Sí? O sea, yo creo que se puede Es como ver televisión a través del computador Y eso va a ser Ah, de sí. Manera, sí. sí, a mí me pasa eh? que me cambié la forma de escuchar música, yo antes bajaba, me gustaba un grupo bajaba la discografía Y Spotify te da como lo mejor, entonces, que es como lo que uno hace, yo bajaba lo mejor del loco y después bajaba la discografía Entonces, ahora como que en realidad ya me da tanta, bajar, almacenar tanta wea, pues, cachai, como que, entonces, pues, de tantas carpetas, de hueones, de, de repente voy a escuchar mejor nomás. Y ahí te hay metiendo, no si te gusta, es loco. Igual usted cambió la forma de escuchar la música ¿tú? Pero luego lo aprendemos. Sí, pues todo, todo va cambiando, todo va cambiando. Sí, Del de Blackbuster a Netflix, por ahí va el, el, el concepto. Y ya, eso, sería... ¿Y tú, pero qué te llama la atención de a ti? Que de internet, así como va a haber programas de audiovisuales, de, de, de, de... yo sé que te gusta uno de arte, no sé si es el que más te guste, pero por ejemplo, tú tienes en YouTube, ah, eh, ah, el rollo de YouTube, no, yo, yo estoy loco con, con los youtubers, el concepto de youtubers, igual que, que toma un tema y, y, y, y, va, y hace, hace un video semanal sobre un tema en específico. Y, y te lo va contando, y, y, y todas las semanas te va dando un tema, ¿cachai? Pese. Para mí esa weá, cine, guión, música, eh, geografía, animales. Si, si, un, yo, si un youtuber español, los, los, los youtubers españoles no sé por qué van, están en otro planeta de información. Son sí. cabros de 20, de 20 a 25 años que todos los ratos están haciendo un capítulo semanal y que llenan de contenido, pero muy bueno y muy interesante. No sé, están en otro nivel, no sé, no sé qué, qué, qué está pasando ahí. Es pero bueno, que hay, un, es... sí, hay un youtuber español que es insectólogo, no sé, es bichólogo. ¿eh? de ¿Sí? los bichos, julea. te Estoy hablando de un cabro como de 20 años, muy chico. igual bueno, Lo que hace de repente es tomar un, un frasquito de vidrio chiquitito y dice, ya, hoy día, bueno, el saltamonte nigeriano contra la avispa newyorquina concha de sí. madre, pum. Y los tira adentro, weón. Bueno, y se ponen a luchar, los, los bichos. Y mientras luchan, el cabro va poniéndole pausa y explicándote, pues, mira, aquí actuó con la pinza. ¿no? La pinza le sirve para esto y, y observen cómo trata de meterle el veneno por acá. Entonces... No es solo la pelea culea que ya es apasionante de los bichos culeados sino que el cabro explicándote todas las técnicas y todas las jugadas. ¿Estáis? Y eso, un montón de peleas. Y a mí esa hueá, a mí él me, me puso adicto como tres meses, estuve con esa hueá, con los, con, los, con, los, con los bichos culeados porque eran era muy buenas las peleas. Al final, yo, para mí, la, la, la hormiga sudafricana, esa era mi, mi favorita, que es como... No, la de EF, la hormiga sudafricana era mi... El personaje principal. Pero hay eso es normal. Hay de geografía, de huevos límites, ¿cuánto se llama? Sobre, de, de, de, explicándote por qué son las la, ¿cuánto se llama? La, los límites de los países, por qué son así, lo, las huevas más raras de los límites. Eh, volar de animales, volar de cine, ¿no? En, en Youtube yo estoy como, ese mundo estoy metido y mucho, mucho porque de verdad me gusta, yo YouTube me gusta ocupo mucho para respecto para... entre entrevisión y educación los buenos lo están haciendo increíble. pero en general Youtube ¿eh? yo por ejemplo yo lo ocupo para, a ver yo he visto tus, veo tutoriales no. tutoriales para aprender a programar un página web aprendí. Ahora es para aprender a programar Python. Eh, ¿Cómo funciona un auto cuando te está con problemas mecánicos? Eh, hay hay ah, buenos tutoriales de inglés también. Hay un loco que es mexicano o argentino muy bueno. Y como nunca un profesor de inglés te explica en la web si cuando entendís clarito, clarito, clarito. Eh, hay un argentino ¿cachai? que explica, que hace un curso de, oh, esa es la baja que hay una tendencia muy mala Que es que te juntan en 10 horas un tutorial Y es horrible, bueno, porque por ejemplo cuando tú estás estudiando una weá y querías repasarla Entonces corre un poquito el mouse y son todas las <risa> sí, bueno. sí, sí, sí. Y escucho mucho, escucho podcast también, pero yo no soy, me gusta escuchar podcast Pero no soy amante de podcast porque no todos son buenos hay un podcast que no voy a mencionar en la decir el nombre pero dice eh, pero el, yo le pregunté a Andrea porque él lo escuchaba, lo cachaba entonces por ejemplo hay algunos podcasts que son de tendencias sexuales que hablan mucho del poto y no más que no desarrollan mal tema ¿sí? eh, eh, no pero es como un mal ¿no? Y, no, es pues que come la web no sí, me hace gracia no, no porque por ejemplo, yo la Tota, la tota to, no sé cómo se si que un loco que se dice Mina, no, no cacho si... es un modista bueno. el como la Mina la loca es divertida es, es ordinaria pero divertida ¿cachai? entonces... yo le he visto unos cortos que hacen, cachai están en, en un pub y seguramente en una disco, cachai, que debe como así como la Blondie y usted le pregunta a la primera weá que es, y usted que es, que le gusta, que es lo que es, pero ya para afuera, ya sacan otro y empiezan a wear, los mismos las calles la, la que están como los trascuintas que ¿sí? empiezan a parar un poco entonces hay podcasts que no son tan entretenidos porque se dan mucho en la talla vivencial en realidad no da para tanto y a lo mejor tú ya no estás tan interesante y se centra todo en el poto, entonces tampoco es tan entretenido, ¿sí? podcast como colores ¿eh? Hay para hay pa todos y finalmente esa es la hora. Eh, me, pasa, me pasa mucho que, que de repente me han recomendado muchos podcasts muy buenos y no, no, no, no. Como que... ¿Cómo cuál? El de... El, eh, el que me habéis dicho tú, este loco del Ledo Caroy. Ah, lo, lo no ya! Lo, lo, lo, sí. lo, lo he visto más de una vez, ustedes, unas tres, cuatro veces y no la agarro no la el chiste. No, no... Es que no te gusta, eh, entonces... Bueno, si no hay... Sí, no. Que es que ya tienen unos códigos, seguramente. seguramente Ya deben tener unos códigos que ya los locos hablan. Y se ríen mucho, se ríen mucho entre ellos de las tallas de ellos. Y eso a mí no me parece chistoso. Lo que pasa es que son que los locos, estén pasándola a la raja. Porque uno dice algo y yo no se ríe sabía. <risa> a mí eso no me parece chistoso. ¿no? Hay gente que sí. Hay gente que, con, que se, como que ya solo escuchando a los locos... Sí, yo, como que entra en la dinámica y ya, pero a mí como que me, me tenís que decir algo chistoso porque yo me río. Es no, como que no reíste tú con tu amigo en una hueá chistosa porque no, no voy a entenderlo. Entonces me porque pasa eso con, con Diego Caruera. Sí, a mí Tomás mamá me da, me ha, me ha, me gusta mucho ese programa, me gusta mucho el humor de ellos. Creo que es el postre que más escuchó junto con La Cosa Nostra, que son dos ya. postres que tienen un estilo muy marcado, ¿cachai? Eh, la cosa no nuestra la escucho más que nada porque yo no soy de esa tendencia política, pero me gusta escuchar gente cuerda eh, de, de tendencias políticas que de la mía o de la que yo no conozco, pero saber cuál es la opinión Y, y a veces ellos tienen la lucidez que no tiene, por ejemplo, a la, la, que, la, la que tú tienes, a la que tú te, te sentís familiarizado ¿Cómo sí. ven el futuro? ¿Cómo se viene la cosa? ¿Cachetece? Porque, por ejemplo, igual, al igual que el fútbol, hay mucho voz veces veces el fútbol, ¿cachai? Entonces, se pierde, la, se pierde la conversación, ¿cachai? Entonces, sí. ¿cachai? Entonces, yo, y ellos también tienen un rollo, tienen el rollo de la cosa nuestra, ¿cachai? Como ellos eh, eh, hablan de la política de acuerdo como es el padrino, o se si cuenta si cuestión del poder, ¿cachai? Sí, sí, sí. cómo están viendo los políticos, quién es Sony, quién es el padrino, cómo se movió, qué es lo que hay que hacer, cuándo callar, cuándo actuar. Tienen entonces claro. muy Como se mueve la política, sí, es sí, sí, la verdad. Claro. Pues. Y de ahí no podía rescatar ninguno más. Ninguno más. Yo. No, no, no.